Muy buenas tardes a todos acá, eh, a ministro Aguerre, ministro Almagro, autoridades, eh, representantes de la prensa. Es un verdadero placer para mí estar aquí con ustedes hoy para poder anunciar este, este, este gran logro en la relación lateral entre Uruguay y los Estados Unidos. Eh, después de muchos años de diálogo y gestiones al más alto nivel eh, y en respuesta a una solicitud del gobierno de Uruguay, eh, en el día de hoy el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos está publicando la solicitud correspondiente para la importación de cítricos de Uruguay al mercado de los Estados Unidos. Este paso es un resultado significativo y por demás positivo, positivo que beneficia a ambas naciones. La propuesta de apertura del mercado se realiza en base a las evaluaciones científicas de riesgo asociado a la introducción de posibles plagas en las importaciones de cítricos uruguayo a los Estados Unidos. Ante ello, los embarques de cítrico de los Estados Unidos deberían tener un tratamiento previo para mitigar dichos riesgos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, de acuerdo a las normas eh, correspondientes, está abriendo un periodo de 60 días para una revisión pública por parte de interesados de ambos países para poder plantear sus comentarios sobre la norma. Luego de este periodo de 60 días, o sea, hasta el 4 de abril, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos analizará detalladamente todos los comentarios recibidos y decidirá los pasos a determinar. El ministro R el pasado mes de noviembre estuve con usted en salto para conocer y hablar con los productores cítricos de la región. Le prometí ahí que iba a hacer todo lo posible para poder avanzar este tema. Hoy, apenas tres meses después, pude, pude podemos decir que el motivo de su invitación en, este, en ese momento ha dado fruto. Así que eh, solo puedo agregar eh, la satisfacción que tengo yo personalmente y también el equipo de la embajada por este gran logro, logro que avanza, creo, lo, y beneficia a ambos países le creo agradecer a usted, el señor Ministro a su equipo, que ha trabajado tan cercamente con nosotros, particularmente con los técnicos del Departamento de Agricultura de acá, de en Uruguay y en, y en Washington también y que eh, hicimos tanto para poder eh, mover este tema eh, a nivel técnico pero también a nivel político y es un creo algo que demuestra el gran interés por parte de mi país para poder avanzar el intercambio comercial con Uruguay y también avanzar esas muy buenas relaciones que tenemos gracias la normativa en este caso de, de, de, de del país eh, al que queremos acceder que es Estados Unidos tiene una vez cumplido todos los requerimientos de evaluación de riesgo, de, de, de, de todo lo, dar todas las garantías del manejo sanitario, de presencia o no presencia de plagas, se cumple el aspecto sanitario y se publica una norma, una norma bajo la cual tiene que eh, realizarse el procedimiento de producción este, y de tratamiento antes de la cosecha, durante la cosecha y en el periodo de post-cosecha. Y después la normativa... Eh, interno de Estados Unidos tiene establecido un periodo de consulta pública donde se abre un periodo de consulta para que quienes pudieran tener objeciones las la formulen ¿operadores del mercado? digamos. También. puede ser ¿puedo eh, sumar a eso? Eh, ministro eh, la, el proceso es eh, correcto, puede ser abogado administrativo allá. Eh, este eh, es un, eh, una, un borrador de una norma que es publicado en el registro público de los Estados Unidos, tiene 60 días eh, todas las partes interesadas en plantear sus comentarios apoyando o, o no eh, la norma. Entonces lo, los productores, los importadores, eh, grupo de asociaciones de consumidores, asociaciones de supermercados, o sea, ese tipo de, de, de, de, de persona eh, o entidad puede eh, dar su comentario sobre eh, esa norma, ese borrador, y después de los 60 días se cierra y el Departamento de Agricultura toma esos comentarios y eh, determina si los comentarios son eh, prejuicios, pre, plantean un prejuicio que no deja que la norma pueda hacerse ley o el morador pueda hacer ya eh, algo establecido. Entonces, en estos 60 días, quien sea puede plantear su comentario apoyando, pero también eh, oponiéndose. A en los, los 60 días, de el departamento de cultura evalúa y determina si eh, puede hacerse ya eh, una práctica, o sea, si ya está establecido. Entonces hay que esperar 60 días y ver qué entra y cuáles son los comentarios. Normalmente pueden durar meses, Pueden durar años estudiando su comentario y tratando de, de, de responder a cualquier, particularmente a los comentarios que no apoyan a, ese, a esa norma. El, lo, el, lo ideal sería que 60 días y no, los comentarios negativos no sean tan, eh, tan importantes, ¿verdad? pero uno nunca sabe quién va a decir qué. ¿Eh? Entonces, después de los 60 días, asumiendo que, que no, no hay comentarios muy negativos, eh, la, la norma es ley. Si hay comentarios muy negativos, puede tomar mucho tiempo. ¿eh? Sí. O sea, Tenemos este tipo de proceso para todo, todo producto que entra a los Estados Unidos eh, y es una práctica de, de, de, de, que, que usamos los 60 días o incluso algunas veces más para cual, todos los productos que entran. Entonces, por ejemplo, eh, eh, podemos esperar que van a haber eh, eh, eh, eh, productores en los Estados Unidos que no van a estar de acuerdo de que entren productos de Uruguay allí, por, por base la competencia, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tipo de, de comentario que me imagino que van, que van, que vamos a ver. También me imagino que vamos a ver eh, importadores que, que están de acuerdo eh, con, con con la, la práctica entonces vamos, me imagino que vamos a ver todo tipo eh, de, de, de, de comentario apoy, apoyando y, y también oponiéndose a la procura la <ríe> no se preocupe <risa> <risa> <risa> quizás debo aclarar un, un el punto, eh, eh, como buena abogada, antes era abogada de derecho administrativo y en, trabajaba estos, estos casos, los, los comentarios que se plantean eh, y que son aceptados por el Departamento de Agricultura deben ser basados en, en asuntos comerciales, en cuestiones competitivas, pero también en ciencia. ¿ah? Entonces, pueden plantear eh, problemas eh, con la ciencia que, que, que se llevó a cabo o con quizá la lógica económica por dejar eh, el producto dentro del mercado norteamericano. esas son la base de los comentarios que se van a plantear. Pro y con. Y eh, la, la, la, la práctica normativa legal es que cualquier norma que, que, que es eh, integrada al sistema del, de los Estados Unidos, que es parte de la ley, no puede ser arbitraria. Entonces por eso es que deben tomar de esos 60 días para estos comentarios, pero basado en lógica y razón eh, comercial y científica. No porque no le guste o porque sea una norma fea o porque no le guste la, venir de vacaciones a Uruguay. o cosas así. ¿Okay? Ahora que <risa>